En presencia de trabajadores de la prensa, el pasado fin de semana se llevó a cabo un taller sobre la cobertura de la atención primaria en el Seguro Familiar de Salud en esta ciudad, dirigido a periodistas y comunicadores. El secretario general del colegio, Martín Camilo, ofreció los detalles. Con el objetivo de que reconozca la propuesta de atención primaria en servicios de salud que ha hecho la CISA al Consejo Nacional de la Seguridad Social, con el interés de que los periodistas conozcan a fondo el contenido de esta propuesta y esas informaciones pues, sean manejadas de manera correcta para ser difundidas a la población que, que en materia de salud necesita estar bien informada. En este orden, la secretaria del Círculo de Periodistas de la Salud afirmó, en la actualidad aún hay varias deficiencias del servicio que afrontar. Bueno, se ha avanzado porque por el hecho ya tenemos una ley de seguridad social. Tenemos, eh, por ejemplo, el Estado que está trabajando en lograr que la seguridad social sea un éxito en beneficio de la población. Todavía hay muchos escollos con relación a la seguridad social, pero sí hemos avanzado. Entonces ya eh, se espera que con la estrategia de atención primaria, pues esos beneficios que establece la ley de seguridad social puedan ser reales a, a los usuarios de los servicios de salud. Joan NTN, su noticiero regional.